Nuestra primera parada en Taití va a ser visitar el Mercado de Papete. Es este mercado que se encuentra en el centro de la ciudad, en el que se puede encontrar artesanía, pero sobre todo fruta. Hay un montón de variedades de fruta. Vamos a dar una vuelta y así lo vemos. Algunos de los productos más típicos de aquí que más se venden son todos los relacionados con el coco, ya sea la leche, de coco, cremas. Hola. Hola. hola. Es hey, hola. Hey, yo, Universidad, liceo. Ah, lo estudiáis. Ah, yo fui en la emisión de tele en España, Ajá. Callejos, Viajeros. Y yo soy sea, el hijo que se hace la presentación del Monoi aquí. Ah, muy bien. ¿Y qué hay aquí? Cuéntame, que vendéis ya que ah, español, eh, Sí, sí, me, aquí me, se vende como aceite Monoi, cremas, toda cosa que, que se viene del aceite de coco. Como como champú con aceite de coco, cremas con aceite de coco, todo. Que se venga, que se viene del, del aceite de coco. que el aceite de coco es una cosa muy, ¿cómo se dice?, muy riquísimo, muy, de mucho valor usamos para el pie, para el, pie, para el pelo, para un queso, para masaje. Uh -huh. okay. Sí, tenemos caramelo de coco también, como Nutella, pero de coco. Uh -huh. sí. ¿Y este mercado que es el mercado central? El mercado, este mercado central es el único mercado que hay aquí en Polinesia. ¿Y aquí compran los locales? ¿o? Locales y también turistas. Uh -huh. En Valencia, de todas las dos. Uh -huh. sí. Otra de las cosas tradicionales que hay en la Polinesia francesa son los pareos. Si os fijáis, está todo lleno de pareos. Es una de las cosas que más se venden. Las, todas las cosas tradicionales de toda la Polinesia Francesa son las perlas. De hecho, vamos a ver si conseguimos visitar una fábrica de perlas, una granja de perlas, como lo llaman aquí. Pero fijaros que la mayoría de las decoraciones son con perlas. de todo tipo de perlas. De hecho, aquí la gente las lleva un montón. Y es espectacular que lo bien que huele las flores. Vamos a la zona de frutas porque es una locura. Hay muchísimas piñas y, sobre todo, plátanos. Y hay que autenticar las básculas, ¿eh? Última generación de básculas. Último modelo. Este es el último modelo que ha llegado a Tahití plátanos tiene todos los colores, todos los tamaños. Qué una variedad. Otra variedad. Otra variedad. No sé ni lo que es. Me ponen el precio ahí. Mira, papaya. Mira, mercadillos. de pescado. Son, tiene pinta de lomos de atún. El pecho es muy extraño, ¿eh? esto? Sí, ¿Sabes qué es esto? Un pez con nariz. Fijaros, este qué locura. Justo al lado de la fruta hay toda esta calle que está llena de pequeños restaurantes. Vamos a dar una vuelta y vamos a comer algo. Son las once y media y como veis aquí está todo el mundo comiendo. Además en este mercado al parecer todos son locales, no estoy viendo turistas comiendo. Sí, sí, bocadillo de aquí, un bocadillo de pollo, como con verduras y alguna salsa. Salillos hay de todo. eh. Esto es de, como de carne, con algo dentro, con patatas fritas. Bueno, o sea, este tiene rico, huevo, sí. chorizo... Esto no sé lo que es, verduras. Esto parece como atún, algún tipo de pescado. Carnes con arroz, pollo con algún tipo de salsa. Y sí, platos pequeños y platos grandes. Los dos van con arroz. Los voy a probar aquí. Esto es de comida china, es muy tradicional porque la nacionalidad que más está instaurada aquí son los chinos, entonces hay muchísimos tipos de comida china. Y me lo va a poner hasta que se salga todo. Sí, pues ya tenemos la comida, así que vamos a probarla. el plato, te lo ponen en un envoltorio a ver si soy capaz de quitarlo, Mirar, pues este es el platito que nos han comprado, son casi todo verduras con un poco de pollo y arroz, un arroz blanco normal, un poquito de brócoli esto también es alga, zanahoria calabacín pues está bueno, es buena opción para comer ¿eh? aquí la gente lo que más se está comiendo son este tipo de platos y bocadillos, hay un montón de gente comiendo bocadillos de todo tipo, con carne o sea no es un bocadillo al uso, es métele cualquier cosa a un trozo de pan muy chino todo, la verdad es que cuanto más como más me gusta eh bueno, está bastante bueno. Es bastante adictivo.